Hablando con Jesús, Podcast. Muy buenos días, mis hermanos de Cristianos en la teoría, querido televidente, oyente, el momento que tú nos estás escuchando, bienvenidos una vez más aquí en Hablando con Jesús, Podcast. Otra misión maravillosa que nos pone el Señor y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey. Hoy con un tema maravilloso que nos pone el Señor que se ha titulado Dios ha visto tus lágrimas. Una palabra maravillosa que nos pone el Señor. Dios ha visto tus lágrimas. Esas lágrimas que tú dices, ya no puedo más. Eh, esas lágrimas que corren en tu, han brotado en tus mejillas y dices, Señor, no, ya aquí paro. Señor, llévame en tu presencia. No sé, muchas cosas que han pasado en tu vida, eh, eh, han pasado en tu, en tu mente y llegan a tu corazón. Y dices, Señor, ya no aguanto más, no puedo más, Señor. Y por eso el Señor, en esta semana, este fin de semana, en este día, en esta mañana, en esta tarde, el momento que tú escuches esta emisión, o si la estás viendo en vivo, gloria a Dios en la que viene hablando con Jesús Pabcas, Uh, Dios está viendo tus, ha visto tus lágrimas. Lágrimas, eso que ese levantamiento ese que el Señor ha visto en tu vida, en tu ser, y él sabe que hay momentos altos y bajos, y esos momentos que el Señor está diciendo: No te preocupes, yo estoy contigo. Y esos se que siempre me pone el Señor y el Espíritu Santo transmite. Eh, siempre los anoto y quiero compartirlos con cada uno de vosotros porque no únicamente me quedo con esta palabra para mí, sino compartirla, porque eso es lo que debemos hacer, compartir las buenas nuevas de reino en los cielos, no únicamente quedarnos en esa palabra porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas, quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y mira aquí uno de los puntos como la acabé de decir hace unos segundos, cuántas lágrimas por nuestras mejillas han rodado, lágrimas de desahogo uh, por todo lo que uno pasa en el día a día. Esas lágrimas que tú dices, Padre, porque me está pasando esto? Yo sé que las consecuencias de mis actos hace mucho tiempo están haciendo que esto pase, Padre Celestial, pero te pido, Señor, que tu misericordia, que tu paz, tu tranquilidad esté siempre conmigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Otro punto muy importante, esas lágrimas, de ya no más ya no más de querer volver a empezar porque todos los días es una nueva oportunidad es ese momento de pronto en la mañana tus lágrimas como que señor ya no puedo más padre celestial señor eh, necesito que hagas algo sobrenatural el señor siempre lo hace, lo hace al dejar abrir nuestros ojos y al comenzar algo un nuevo día y ya por la tarde y ya por la noche, el Señor diciendo, has cumplido lo que yo he querido en tu vida. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, eh, en esta mañana, Dios ha visto tus lágrimas. Esas lágrimas que cada día el Señor nos, nos seca a través de su Santo Espíritu. Esas lágrimas que hace dos mil años dio su Hijo para decir, tú vale la pena. Y es por eso que el Señor nos está diciendo uh, una vez más, Dios ha visto tus lágrimas. Y nos puedes escribir a cgpastoral en la También escribirnos en nuestro en nuestra WhatsApp al 317-236-1052. Una vez más, 316-236-1052 para aquellos que viven, eh, están internacionalmente. Escríbenos más, más 57 y el número. Otro punto muy importante es lágrimas de gracias, papá, por todo lo que haces. Esas lágrimas como de agradecimiento, de agradecimiento dándole gracias al Señor por todas esas maravillas que hacen nuestras vidas. Esas, esas, esas lágrimas de que, papá, lo estamos logrando contigo. Abba, padre, papito lindo, hermoso, amado Señor. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Y. Eh, mi Dios, estoy a tus pies una vez más y quiero decirte, te necesito, papá, porque solo o sola no puedo. eso es una verdad que por el Espíritu Santo solo no podemos. Y como solo no podemos, siempre le decimos a, a nuestro productor, a nuestro director, a nuestros productores, directores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre sigan respaldando estas emisiones. Que siempre esta palabra se ha caído en tierra buena. Y es por eso que cada día le decimos, no podemos hacerlo sin vosotros. Y es por eso que el Señor cada día vemos ese respaldo, no únicamente aquí en, en la gloria Radio, sino en la fundación, en el, en el ministerio en sí. Le damos la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Y mira que este, esta mañana, esta tarde o esta noche, el Señor nos lleva... Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 nos habla de la multitud vestida de ropas uh, blancas. Pero me llevaba al versículo 17, que el Señor nos habla porque, uh, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas viva y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Recuerda que en el fin de los tiempos... Él no va a haber más lágrimas no va a haber más llanto no va a haber más sufrimiento sino va a haber una paz y es por eso que Dios ha visto tus lágrimas lágrimas de pronto decir mi ministerio no, hay, no ha llegado al punto que he anhelado que llegara pero el Señor está llevando un proceso en tu vida Está pasándote por ese desierto para que para cuando llegues a esa tierra prometida te, te digas o a ese punto de tu ministerio y tú digas Señor valió la pena como lo acabamos de decir algunos segundos gracias papá por todo lo que haces ah, mi Dios estoy a tus pies una vez más agradecer al Señor en el nombre poderoso de Jesús Él es hermoso maravilloso Señor nuestras almas te alaban te glorifican amado Padre Celestial y algo precioso que el Señor nos abra esta mañana es que no importa la tormenta, pero Él siempre está ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gloria, y honra y poder, Padre Celestial. Y es por eso que estábamos leyendo Apocalipsis, a versículo 17 del capítulo 7, porque el Cordero que está en medio del trono pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de viva, de vida, perdón, y Dios enjuagará toda lágrima de los, ojo, de los ojos de ellos. Hoy vemos un pueblo que no, no está buscando a ese Dios vivo y de poder. Hay mucha lágrima, mucho mucha queja. No están buscando a ese Dios realmente que ese Dios que a uh, uh, a ese Dios que transforma que hace cambios están buscando ese otro Dios que únicamente te da un placer momentáneo pero te lo va a cobrar y desafortunadamente son muchos los escogidos son muchos los llamados pero pocos los escogidos son muchos los que lloran se quejan pero realmente no quieren todo fácil. Quieren todo de una manera que, bueno, ya, me lo dio y basta. No es así. Y, y es por eso que el Señor nos habla, como siempre lo digo, a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas. Y, y cada día el Señor, mira que estoy buscando en este momento, eh, una, una frase que me impactó tanta gente de oro creyéndose basura por la culpa de gente basura que se cree oro muchas personas hoy en día a, hacen sentir a muchas personas que valen oro mal hay una soberbia, hay un orgullo que realmente no debe haber en el pueblo de Dios y es por eso que el Señor ha visto tus lágrimas. Esas lágrimas que te dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y tú cuestionas a veces al Señor. Tú dirás, claro que yo no estoy cuestionando. Tú lo cuestionas a veces, no únicamente con lo que dices, sino con tu comportamiento, con tu forma de ser. Y es por eso que el Señor te dice, y el Espíritu Santo hoy nos comparte unos puntos muy importantes aquí en Hablando con Jesús Podcast, Una hermosa palabra que nos trae el Señor. Una hermosa palabra que el Señor quiere decirnos, mira, pase lo que pases, estoy ahí, pase lo que pases, pa. acuérdate que yo siempre estoy sacando tus lágrimas. Cada lágrima la estoy poniendo en ese cofre, en ese cofre que estoy guardando. No sé si has visto la, la película La Caballa, eh, que hacen representación de Jesús, de de Jehová y del Espíritu Santo, y ellos guardaban esas, esas lágrimas en, en, como, en un, como, en una, como en un frasquito de vidrio. Esa lágrima la ve el Señor, la siente el Señor. No sé por qué lo que estás pasando, pero el Señor en esta mañana te está hablando de esta tarde, en esta noche. No es casualidad que tú nos escuches. El Señor te está diciendo. Mira, el problema que tú tienes no es problema. La aflicción que tú tienes, entrégamela a mí. Te lo dice el Señor. El Señor nos ama tanto que nos está diciendo, mira lo que nos dice el Señor esta mañana, siempre tomando mis apuntes. He visto, he visto tus lágrimas y sé que cada una de ellas representan un pedazo de tu corazón. Cada lágrima representa... Ese, ese, ese corazón quebrantado al Señor Esa lágrima, esas lágrimas representan realmente lo que tú estás dejando que el Señor transforme tu vida es por eso que el Señor cada día está más abierto a ti esperando que tú le confíes más estar más en su presencia leyendo su palabra y es por eso que Job eh, nos dice en el libro de Job mi rostro está inflamado con el choro y mis párpados entenebrados. a veces lloramos tanto que nuestros ojos se ponen, nuestra cara se pone hinchada de llorar, de decirle padre ya no puedo más, o padre gracias padre pues gracias por ser tan hermoso, tan, tan tan especial, tan misericordioso Señor, gracias por esa gracia Padre Celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, gracias Espíritu Santo por estar en nuestras vidas, dale gracias al Padre porque Él hace cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros, Y es por eso que el Señor quiere siempre darte lo mejor y Él te da lo mejor en el nombre poderoso de su nombre, cuando el Señor titula esto, Dios ha visto tus lágrimas, es porque Él ha visto la lágrima de cada uno de nosotros en la felicidad, en la tristeza. Y en ese momento, de pronto que tú estás viendo una película y te toques lo más profundo de tu corazón, es porque tenemos cosas en nuestras vidas. Es que son cosas que necesitamos que entregárselas al Señor y decirle: Abba, Padre, te las entrego a ti, amado Señor. Hemos cometido errores, hemos cometido tantas fallas, Señor, delante de tu presencia, Señor, que te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos perdones. Y esas lágrimas, Señor, esas lágrimas que tú ves, Padre Santo, ese es el quebrantamiento de, de tu de mi corazón, de mi vida, Señor, hacia ti. De un perdón, Padre amado, que cada día lo estoy buscando, Señor. De un perdón, Señor, de estas falencias, Señor, que como seres humanos, Señor, fallamos, muchos te fallamos en el nombre poderoso de tu nombre y es por eso que el Señor quiere buscarte más realmente estás con el Señor o únicamente lo buscas por un interés lo material y es por eso que otro punto muy importante que el Señor nos trae el Espíritu Santo nos trae esta mañana confía en mí porque yo soy tu creador y nunca, pero nunca permitiré, permitiré que te destruyan. Y como lo decía hace unos, hace unos segundos o hace unos minutos, tanta gente de oro creyéndose basura, por la, por la culpa de gente basura que se cree de oro. A veces, y me ha pasado, tantas cosas que nos dicen o tantas cosas que hacen, que nos hacen sentir basura. Pero somos oro. Somos esos, esos, esos linjotes de oro que para el Señor somos muy especiales. A ti te debe importar más lo que piense Dios de lo que piensen otras personas. Pero vemos hoy en día un pueblo de Dios que no hay humildad. Hay lágrimas de soberbia. Hay lágrimas de hipocresía. Hay lágrimas que realmente el pueblo de Dios. No nos está llenando del Señor. Buscan a un Dios de un, por interés. Ese Dios vivo de poder lo buscan por interés. Dicen estar bien. Juzgan a los demás. Critican a los demás. Pero no se autoevalúan cada uno de ellos. Y es por eso que otro punto que nos pone el Espíritu Santo en esta mañana en esta tarde y en esta noche, porque repito esto, porque nos ven en diferentes partes del mundo. Y la gloria y la honra son para el Señor. Y Dios ha visto tus lágrimas que nos pone el Espíritu Santo en estos apuntes maravillosos que me da el Espíritu. La vida suele dar golpes, y te dice el Señor, y te entiendo. Pero hoy es día de levantarte, te dice el Señor. Hoy es día de victoria. El Señor te ha dado esa victoria, el Señor te ha dado esa transformación en tu corazón, en tu vida, porque tú has dejado que el Señor ore en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica para el celestial. Eres hermoso, maravilloso, padre amado, en el nombre poderoso de tu nombre. El día de esa victoria ha llegado. Estamos en tiempos postreros. Estamos en tiempos de que Realmente necesitas entregarte más al Señor, abrir más ese corazón al Señor. Decir, Abba Padre, quiero llenarme más de tu Santo Espíritu, quiero llenarme más de tu presencia, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Padre Celestial. Esa victoria que las has obtenido, ¿por qué? Porque te has encomendado al Señor. Porque realmente su presencia está co contigo. Porque esas lágrimas han sido de devoción al Señor, de, de aclamarle al Señor. De que no únicamente tú, sino tu hogar, tu familia le van a servir a él. Esas lágrimas que de pronto por ese esposo, por ese hijo, por esa hija, inconversos. O, o diciendo que son cristianos, pero realmente son tibios esas lágrimas que tú que tú haces varón, por esa esposa o mujer, por ese varón o por tus hijos esas lágrimas de que porque hoy no pude comer pero el Señor te ha dado la victoria y llegará un alimento a tu casa llegarán momentos y, están, y hay momentos de que eh, de, eh, de que hoy comerás Tendrás un alimento, tendrás un pan, tendrás un agua, un, algo especial que el Señor te va a enviar por medio de otro ser humano. Lágrimas que deben ser de agradecimiento. El versículo más corto en la Biblia que nos habla en Juan 8, 11, 35, Jesús lloró. Él lloró y llora al ver a su pueblo que, que él paga un precio. Y ese pueblo no entiende que ese precio de sangre o el significado de esa cruz. Hoy vivimos de apariencias, hoy vivimos de que como estoy, eh, mejor dicho, en la parte externa, pero en la, en la parte interna, pa, me hace acordar lo que decía el Señor, sepulcros blancos que realmente aparentan una cosa por fuera pero por dentro están vacíos están muertos es una sociedad que realmente no ha querido entender ese precio o el significado de esa cruz es por eso que el Señor nos está llamando está golpeando todos los días de tu vida ahí golpeando te estoy buscando tú le das la opción al Señor el Señor siempre quiere pero está en cada uno, cada uno de nosotros santo eres, precioso eres Señor Nuestras almas te lavan, te glorifican y mira que tenemos otro punto maravilloso hay muchos puntos que nos pone el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche eh, aquí que nos escuchas por Facebook Live, también por YouTube, en esta misión, pero aquí hablando con Jesús Popcast, te damos la gloria y la honra, Señor. Estamos el último hablando con Jesús Popcast del 2021. 2021, que hemos visto lágrimas de muchas personas de que sus seres queridos han partido en la presencia del Señor algunos no sabemos si se han partido pero el Señor es lo que me muestra en el sentido de que las, las, los testimonios lo que veo alrededor mío muchas cosas que pasan pero a pesar de lo que pasa alrededor de esas familias de esos hogares la gente no entiende que el Señor está hablando no más un ejemplo no más consuman droga no consuman droga porque mira lo que pasó con tu hijo, con tu hija con tu esposo, con tu esposa no más pero la gente como que por pues, el ratico, sí, sí, sí, listo, pero después sí, siguieron consumiendo más droga. Y no únicamente con la droga, es con muchas cosas más. Eso fue como, como, como nosotros los seres humanos, un momento de aflicción, de emociones, ya pasó. Hey, digamos que, me, que muchos dirán, a mí no me va a pasar. Pero Dios ha visto tus lágrimas padre o esos hijos que oran por sus padres oh padre celestial mi alma te lava te glorifique señor santo eres poderoso señor señor cada día te pido por, por, por tu pueblo señor por tus escogidos te pido señor que cada día señor nos fortalezcas más señor y llenarnos más de tu presencia no nos soltaremos de esa mano Señor, no nos sueltes Padre amado y lo que haya en esa barca Señor, hayan tormentas y cuando nos pidas que nos bajemos de esa barca Señor digamos esa fe y esa convicción y lloraremos Señor al decir, cada día creemos más en ti Señor cada día Padre Celestial tú has visto ese proceso Señor que nos sacaste lo de lo más vil, lo más profundo de este mundo, Señor. Hemos llevado las buenas nuevas del reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el tiempo es hoy. El tiempo es hoy de una transformación, de un cambio. El tiempo se está acabando. Pero, como siempre lo hemos dicho, a, a lo malo le llaman bueno hoy en día. Y a lo bueno le llama malo. Es por eso que el Señor nos trae otro punto. Otro punto muy importante aquí en Hablando con Jesús Papcas, Un punto que Dios nos dice el Señor, vamos, búscame y yo tomaré tu mano. Y te guiaré por un camino de bendición y sanidad. de los está diciendo del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, llámame, búscame, búscame. El Señor está dispuesto, pero el pueblo de Dios no. ¿Fallamos? Claro que sí. Pero el Señor está dispuesto cada día a mejorar muchas cosas en nuestras vidas. No sé cuál sea eh, ese, ese problema que tú no has podido superar. Pero para adelante, no eres la única, no eres el único. Yo también en mi he, he tenido que pasar cosas, pruebas, y algo que comparto es, por ejemplo, cuando en Cristianos en la Gloria Fundación vemos muchas cosas, y eso, si no te hace reflexionar, lo que yo, por ejemplo en mi caso me hace reflexionar muchas cosas, habrá algo en en tu vida, y en tu corazón, porque todo eso lo, lo hace entender a uno muchas cosas. Pero la gente no, no está buscando de ese Dios vivo de poder. Por eso el Señor, el Espíritu de Dios te está diciendo, vamos, búscame. Yo tomaré tu mano y te guiaré por un camino de bendición y sanidad. Esa sanidad de tu corazón, esa, esa sanidad de tu mente, de tu espíritu, que el Señor te está diciendo, hay mucha aflicción, entrégame tus cargas, entrégame tus problemas, y es lo que cada día aprendo en mi vida, y estoy aprendiendo, no, yo, yo siento que yo te, eh, el, el Señor me llevará en su presencia, y nunca voy a terminar de, de, de ser moldeado, cada día busco más, y yo le digo, Señor, llámame, por esos caminos de bendición, sáname espiritualmente, sana mi corazón, sana todo lo que hay en mi vida padre celestial, para poder ayudar a los demás. En el nombre poderoso de tu nombre. Y es por eso que aquí en el loco de Jesús, Dios, uh, uh, Dios ha visto tus lágrimas, Él, en esas lágrimas que el Señor cada día ve en tu vida. Las está secando, las está guardando. Y yo siento que cuando yo veas mi jarroncito lleno de esas lágrimas, él las, las está rociando en, en, en mi vida, está diciendo, mira, ese árbol está creciendo. Hubo mucho sufrimiento, pero pues esas lágrimas valieron la pena. Como decía el apóstol Pablo, no importa las críticas, las humillaciones, no importa lo que te digan, pero lo importante es que estaremos con el Rey, en esa docena. Estaremos con Él por, para siempre. Estaremos con Él. Y, y yo creo que van a haber una felicidad. Y si van a haber lágrimas, aunque Él aquí dice que no va a haber lágrimas, pero de pronto unas lágrimas diferentes. no lágrimas de felicidad diciendo, Señor, lo hemos logrado. Hemos llegado a casa. Porque el tiempo es hoy. Hemos llegado a momentos de que tú estás diciendo, Señor. Ah, hijo, confiaste en mí y has llegado a casa y, y vamos a decir, sí, papá, con tu ayuda fue todo posible. Tú eres el ejemplo el ejemplo de ejemplos, amado rey. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gloria y honra y poder, amado Señor. Dale siempre la gloria y la honra a nuestro amado Señor. No te dejes que el enemigo, Satanás, ponga esa, esa, esa maquinez en tu mente, en tu corazón. Satanás, que el Señor te reprenda por maquinar a los hijos, al pueblo de Dios. Otro punto muy importante que el Señor nos habla en, el, en este tema que el Señor ha puesto hoy, Dios ha visto tus lágrimas. Mi Hijo Jesús, todos los días me habla de ti y le preocupa tu condición. Recordemos que el Señor Jesús... Eh, él siempre, él, él paga un precio. Y él es el abogado para con nosotros. Él es el, como lo, lo, lo dije hace, hace unos, hace en un tema hace tiempo, que como que Jesús es la representación, como que esas gafas, es, Jesús es la representación. Estas gafas, el Padre son los ojos. Si quitamos estas gafas, va a ver el pecado. Pero cuando nos ponemos las gafas, ve lo que hizo el Señor Jesús a través de nosotros. Es por eso que, como cuando nos dice el Señor, mi Hijo Jesús todos los días me habla de ti y le preocupa tu condición. Él te dice, mujer, varón, ¿qué pasa? No te aflijas, no te aflijas, te dice el Señor. Yo sé que hay cosas en tu corazón que tú no has querido dejar ese pasado. Pero llegó el momento de dejar ese pasado. Llegó el momento de avanzar, como te dijo el Señor. Como te decía en un punto hace unos segundos, la vida suele dar golpes. Y el Señor te dice, y te entiendo, te entiendo, porque yo también lo pasé. Lo comprendo. Pero hoy es el día de, la, de levantarte, levántate llénate de energía, llénate de esas ganas de la presencia del Señor. Hoy es el día de victoria, te dice el Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Llegó un momento de decir, Padre, ya no más, y decirle al enemigo, tú no gobiernas en este hogar, el que gobierna es Jesucristo, en el nombre poderoso de su nombre. El que gobierna en este hogar es Jesucristo. Dios te ha dado el poder de reprender, de tener autoridad en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que Dios ha visto esas lágrimas, en esas oraciones, en ese, en ese, eh, en ese, como, en ese quebrantamiento. El Señor te está diciendo, he escuchado. Escucho a mi hijo cuando... Me habla de ti y me dice: Mi hija, mi hijo está afligido. No sé cómo te llames, Gonzalo, Pepe, Marixa, Juliana, Teresa. El, el hijo está, el hijo Jesucristo está hablando acerca de ti con el Padre. Y el Padre está diciendo, te preocupes, tengo todo bajo control. A mí no me, no, no, no me tomará nada de sorpresa. Pero el Padre le dice al hijo, yo necesito que, que él o ella, me deje entrar más en su vida, en su presencia, para poder hacer lo sobrenatural, no únicamente en, en, en ese pequeño, en esa pequeña, sino en ese hogar, en esa familia. Pero tú dices, pero llevo orando años, sigue orando, sigue orando, sigue clamando por esas almas, sigue clamando por esas vidas. Como alguna vez hice que oraran por ti, llegó el, sigue orando por esas personas también. Porque le llegará el momento y le llegará el tiempo de que abrirán sus corazones, abrirán sus vidas, y entenderán que realmente el Señor los está buscando, pero hay muchos que dirán, pero estamos en tiempos postreros, de pronto sea demasiado tarde. El Señor tiene todo bajo control en el nombre poderoso de, de su Hijo Jesucristo otro punto que nos pone el Señor en este hermoso tema eh, Dios ha visto tus lágrimas es no permitas que las situaciones te controlen y comiencen a entregar a entregarme el control de, de el control de todo no permitas que esa situación de pronto te apliga, no, no permitas que esa aflicción esa, esa de pronto te, llegue, te lleve a un estrés, te lleve a una ansiedad eh, de pronto, eh, que, que puede darle cabida al diablo. Y comienzas a atormentarte, a angustiarte, y lo que puede pasar ahí es que puedes, pues el Señor le puede orar, pero si tú no lo dejas puedes terminar enfermo o enferma en un hospital hay perdón en tu corazón hay perdón en tu vida que hay en tu vida que realmente tú dices mi vida no es la misma siento como que la gente me me da duro pero bueno llegó un momento de, de un cambio llegó un momento de que el Señor está diciendo tiene la victoria y como una frase que, que también también anoté que dice fallé dos veces en un examen en la secundaria en, en la escuela de primaria reprobé en la escuela secundaria tres veces recibí 30 devoluciones de trabajo me rechazaron de la universidad cinco veces y Tienes que acostumbrarte al rechazo Pero eso sí Nunca te rindas Muchos te rechazarán Muchos te criticarán Muchos verán esas lágrimas Pero el que nunca te va a rechazar Es nuestro Rey Él nunca te va a rechazar Él siempre va a tener sus brazos abiertos Y va a estar y tú vas a estar con Él. Y tú le vas a dar la gloria y la honra y el poder. Siempre le vas a dar el crédito. Nunca le, qu le quites el crédito al Señor. Nunca. Pero algunos dicen, Dios, te necesito. Todos los días. Dile, Dios, te necesito todos los días de mi vida. Al momento que tú me das la oportunidad de abrir los ojos. Al momento que tú me das la oportunidad de decir, de, de, de poder hablar de ti. Al momento que tú me das la oportunidad de decir, eh, Señor, gracias por ser tan especial conmigo. Al momento que de pronto te critiquen. ¿Quién no, son los, quién no van a ser los primeros que se van a levantar contra ti? La, las personas que están alrededor tuyo, un familiar, un amigo. Pero no te preocupes que el Señor se va a encargar de ellos como se ha encargado de cada uno de nosotros otro punto que nos pone el Espíritu Santo en este hablando con Jesús podcast, eh, un punto que se dice y me encanta me encanta este punto que nos pone el Espíritu Santo que tome esos puntos que me encanta tomar cuando él comienza a expresarse y dice te amo y ese amor es eterno mira lo que te está diciendo el Señor te amo y ese amor es eterno no es un amor que observa tus faltas y lo que estamos hablando hace unos segundos no es un amor que que observa tus faltas es un amor que te mira con ojos de un padre perfecto él es perfecto él te ama con todo tu corazón con todo su corazón él nos ama nos ama tanto. Pero en nuestra humanidad, cuando un ser querido nos, nos juzga, nos critica y nos mira, nos duele. Claro que sí. Pero mire lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Esta mañana, te amo y ese amor es eterno. No es un amor que observa tus faltas. Es un amor que te mira con ojos de un Padre perfecto. Ese Padre perfecto, a pesar de como tú seas, que tengas un carácter putrefacto, de que tengas, no sé, qué es lo que tengas en tu vida, pero Él siempre te va a amar. Y quiere lo mejor para ti. Hoy te ha dado la victoria en el nombre poderoso de, de su Hijo. Hoy te dio un día más de vida. Hoy te dio un día más en su, eh, en su presencia. Y dale gracias al Señor. Con, con esas lágrimas que corren ahorita en tus mejillas no sé si estás recordando algo de tu pasado pero deja ese pasado vamos para adelante sigamos para adelante no retrocedamos como los cangrejos sino vamos para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo si tú eres un cangrejo yendo para atrás no vale la pena seamos como, cuando vas en ese carro, tú miras el retrocedor, el el, ese espejito que tú miras para mirar los carros atrás, o el, el, la ventana delante del carro. Tú no miras, tú miras en la, en la ventana que está delante del carro, ¿cierto? Porque ves un presente, ves un futuro con el Señor, pero si tú quedas viendo las cositas pequeñas que eh, van detrás, no vale la pena. No vale la pena. En el nombre poderoso de Jesús. Un saludo muy grande para mi pastor. John Velasco de la Iglesia Transformación Baraje. Grande y poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dale la, dale la gloria y dale la honra y el poder. No mires una vez más ese, retro, ese espejito que tú vas, a, vas manejando, mirando atrás. No, va, mira siempre adelante lo grande, y mira lo que como te decía el Señor hace unos minutos te amo y ese amor es eterno, te dice el Señor ese amor no es un amor que observa tus faltas, tus falencias no, el Señor no es así el, el, el Señor tiene un amor que, que quiere mirar con unos ojos de un Padre perfecto que a pesar que te juzguen que te critiquen, que te digan que, que tú eres un fanático, que tú eres no sé, un religioso, pero no Tú sabes, tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien para el Padre. Por eso el Señor está secando tus lágrimas en el día de hoy. Te está dando una victoria. Padre Celestial, para la gloria. Yo te pido por esas personas que están afligidas, Señor. Que de pronto abusaron de esas personas en el pasado. En una, abusaron físicamente, eh, con violencia. Pero llegó el momento de esa, de esa victoria. Y mira que al comienzo del programa decíamos, el Espíritu Santo nos pone en estos apuntes, he visto tus lágrimas y sé que cada una de ellas representan un pedazo de tu corazón. Cada momento, cada lágrima, cada, cada encuentro con el Señor, tipifica que el Señor cada día te está transformando. Esa lágrima de felicidad cuando tú estás de ese tú a tú con el Señor. Recordemos recordemos que nosotros como líderes orientamos a las ovejas. Tú no necesitas un intermediario, el único intermediario que necesitas es el Hijo para con el Padre, es lo único. Uno como líder es el que orienta, guía para cómo llegar al Padre. Porque mucha gente no sabe y por eso como dices eh, en Oseas este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento por falta de conocimiento hay mucha lágrima de desespero y muchas personas hoy en día muchos jóvenes las, las estadísticas de un ciento por ciento ochenta por ciento se están quitando la vida porque hay juzgamiento porque una vez más una palabra que nos nos trae el Señor y una frase que te estaba leyendo hace unos segundos que, que esta palabra, uy, es una, es una frase tremenda, tanta gente de oro creyéndose basura por la culpa de, de gente basura que se cree oro, estas personas soberbias, estas personas que se creen que, mejor dicho, que lo saben todo, humillando a otro ser humano, o entre, o entre, o entre comillas, diciéndose, llamarse un hijo de Dios, una hija de Dios, por favor, como lo digo y perdona como te lo voy a decir, cambien ese chip, cambien esa forma de pensar. Que si viniera Cristo hoy, nos fuéramos con Él. No que te quedaras. El Señor nos ve una vez más a pesar de nuestras falencias, con ese amor. Y eso es lo que quiere el Señor que cada día de nuestras vidas luchemos o sigamos orando, tengamos ese agradecimiento. Si tú pudiste comer un pan, si tú pudiste tomar un jugo en el, el día de hoy o si te dieron uh, al, al ámbito colombiano una empanada o en el lugar donde estés, una arepa, no sé lo que te dio el Señor. Dale gracias. Dale gracias al Padre. Porque Él está viendo tus lágrimas. Mujer, el Señor te dice, o varón, Sigue orando por esa esposa, sigue orando por, eso, por, eso, uh, por ese esposo, por tus hijos. Él no te ha desamparado. Él ha abierto tus ojos en esta mañana, porque una vez más te dio otro día de victoria. Te dio otro día para que aprendas otras cosas nuevas. Te ha dado otro día más para que, para que digas, tengo un Dios vivo y de poder, que ve mis lágrimas que ve ese, esa comunión con Él, que ve ese, ese sufrimiento, pero ese sufrimiento me está haciendo entender que estaba equivocada o equivocado, de que no todo era yo, yo, yo, sino Él, Él, Él, Él, y Él es mi proveedor, y Él es el que me ayuda, y Él es el que transforma no únicamente mi vida, sino la de mi hogar, porque la palabra dice que mi casa y yo le serviremos al Señor. Y es lo que tú vas a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo? Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, eres hermoso, maravilloso. Y mira que en estos apuntes maravillosos que pone el Espíritu Santo en esta emisión, de aquí hablando con Jesús Podcast. el Señor te dice esta mañana, comienza a ser libre, comienza Libérate de las la artimañas de Satanás, de esa máquina es que te ponen en la mente que tú no vale la pena. Claro que tú vale la pena. Tú eres ese diamante, esa esmeralda, ese linjote de oro para el Señor. Él te cuida, él te brilla, él todos los días brillándote. Brilla ese corazón. Te limpia de esa, y te limpia tus vestiduras a través del Hijo. Comienza a librarte de la tristeza, comienza a librarte de tus frustraciones, comienza a librarte, eh, libra, a librarte para alcanzar tus sueños y tus metas. Tú tienes grandes sueños, tú, grandes, tú tienes grandes metas, te dice el Señor. Yo las escucho, yo las veo, pero si no ha llegado el momento es porque hay algo que seguir procesando en ti. Porque yo te lo puedo dar, te dice el Señor. Pero en el primer momento que haya algo, ¡pum!, te cae, se cayó todo. No, el Señor quiere. Es que, que el momen, el, en el primer conflicto, no, para adelante, vamos. Es lo que quiere el Señor enseñarte. Que en ese momento, o en ese momento que tú digas, no, pero no era la expectativa. No, si fue. Yo siempre le digo, eh, cuando comencé eh, mi ministerio, a veces. Uno predicaba, pero más para una persona. yo decía, pero Señor, ¿qué pasó? Y me afligí. Y me puse triste y lloré. yo decía, Señor, ¿dónde está tu pueblo, Señor? Y el Señor decía, no, no te aflijas. Visualiza todo esto lleno. Visualiza esto con multitudes. Será mi tiempo no a tu tiempo porque necesito prepararte necesito que tú tengas una madurez porque en ese tiempo estaba tomando leche ahora estoy tomando el, el, el alimento sólido y, y entiendo muchas cosas me falta, claro que sí somos perfectos, claro que no el único perfecto ya vino se fue y va a volver a regresar y es por eso que el Señor está diciendo Comienza a librarte de esas frustraciones. Que sigo en el proceso de liberarlas. Aprendí muchas cosas. Viví en la calle. Todo el mundo, pero ¿viviste en la calle? Claro, sí, viví en la calle. Un año en la calle. ¿Fue fácil? No, fue difícil. No es para que me tengas lástima, pero aprendí algo. Mi rebeldía me hizo llevar, vivir en la calle. Y Entender, fui alcohólico. ¿Me siento orgulloso? No. Pero eso me entendió. Tú me estás diciendo, entonces Dios permitió eso en tu vida. No, fue mi rebeldía. Pero hoy hay consecuencias. Y tengo que a, a superarlas. Tengo que enfrentarlas. Pero con la ayuda de quién? Del gran yo soy. Con su ayuda, lo estoy pudiendo hacer. Sin su ayuda... Yo creo que ya estaría tres metros bajo tierra y no sé dónde estaría. Yo creía que en una eternidad, pero en el otro lado. Pero llegó el momento, iglesia, que como lo dije hace unos segundos, vamos, el Señor te dice, búscame, yo tomaré tu mano y te guiaré por un camino de bendición y sanidad. Esa sanidad no es únicamente es que te diste, te cortaste, sino una, una sanidad espiritual, una sanidad de bendición, una sanidad en una eternidad con el, con el Hijo de Dios. Yo quiero estar ahí. Yo anhelo que mi familia también esté ahí, pero es decisión de cada uno de ellos. Yo oro, oro, oro, oro, oro y oro y oro, pero yo es decisión de cada uno de ellos. A veces nos llevamos cargas que no son nuestras. Desafortunadamente no, no, no hacemos algo que, que todos deberíamos hacer. Los, los, los mandamientos de Dios. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios? Tú dices, claro que sí. ¿Por qué no amas a tu vecino? ¿Por qué no amas al que te hiere? Pero amas al que te conviene. Los enfermos van al hospital, ¿por qué? Porque están enfermos. Y es lo que las personas que debemos uh, ayudar. Si es por, eso, por, ej, por ejemplo, en la parte de la fundación, podemos tener las personas que no están enfermas y llevarles, porque el Señor lo, lo ha querido, pero el Señor quiere que vayamos por medio de la fundación y le ha hecho la fundación para que busquemos los necesitado, y no únicamente llevarle un alimento o ropa, sino llevar. La palabra de Dios. Y que últimamente nos llamen y no nos no nos traigan ropa, no nos traigan zapatos, traigan la palabra de Dios. Yo digo, Señor, tú lo estás haciendo. Ahora entiendo muchas cosas, Padre. Por eso es el, por eso es el libre albedrío. Nadie lo ha querido entender. Dios nos deja hacer lo que queramos, pero y las consecuencias, acuérdate. Cada uno las va a pagar. No te, estoy, no te estoy amenazando, no te estoy diciendo negativo, pero es una cosa, una realidad. En el nombre Poderoso es su nombre. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. El tiempo pasa, ya se nos va a acabar el tiempo. Me están diciendo aquí que debemos de terminar en tres minutos, pero me encanta, me encanta cuando hablo del Señor. Otro punto que te pone el Señor, te amo y eres la maravilla de mi creación. Él es el, el arquitecto, Él conoce su creación, Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él conoce todo lo que tú haces. Pero Él, él dice, bueno, tú eres mi creación y te da un libro albedrío, pedido, te hago eh, tomar la decisión, si, si quieres estar conmigo o si quieres ir con el mundo. Pero cada día, mis hermanos, ora por esa persona que te maldice. Ora por esa persona que te odia. No debe haber odio en los hijos de, en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Pero ora por ellos. Ora por aquella persona que se comporta y habla de una manera que, que no debería comportarse. Por ese hijo homosexual, por esa hija lesbiana. Ora por ellos. O por el vecino, si tú conoces un vecino que es homosexual o lesbiana, no los juzgues, no los critiques, no estoy diciendo que estoy a favor de ellos, sino ora por ellos, que el que va a hacer la obra, ¿quién va a ser? Cristo Jesús. Y el, Señor dice, y el Señor te va a decir, gracias por orar por esa alma, porque escuché tus oraciones, escuché tus súplicas y fue transformado y está aquí en la vida eterna. Eso es lo que intentamos hacer ser nosotros y por eso Dios ha visto tus lágrimas, ha visto las lágrimas de esa oración en el nombre poderoso de Jesús. Otro punto muy importante, dice, amado hijo, amada hija, son, her uh, son hermosos ante mi presencia. Tú eres hermosa, una vez, es el lingote de oro, esmeralda, como, te quiera, como tú quieras que el Señor te vea, eres hermoso, eres her er hermosa para Él. Pero hoy en día vemos que padres botan a sus hijos a la basura. No sé, eso es como más quieren a un perro que a, otro, que a un ser humano. Me hace recordar, y perdona lo que voy a traer a la mente aquí, a, a la emisión. Veo un meme que habían unos fetos y, y unos perritos por mí. Y los perritos dicen, por nosotros, por nosotros. Eh, podrían ir a prisión estas personas, los petos decían, pero por nosotros no. Mira lo que ha llegado la humanidad. Parece la etapa de la gloria. Y ya para ir terminando, mira otro punto que nos pone el Espíritu Santo. Es, esos apuntes que me encanta cuando el Espíritu comienza a poner pensamientos hermosos, maravillosos en mi mente y llegan a mi corazón. Yo puse mi corazón en el tuyo el día en que naciste y me esforcé para que vosotros fueran salvos enviando a mi hijo a morir por vosotros. ¡Qué maravilloso es eso! Saber que el Hijo de Dios, y yo siempre en esa imaginación, ¿Quién quiere ir? Y él levantando su mano, yo quiero ir y pagar ese precio. Yo quiero ir, pero hoy en día nadie les da vergüenza decir soy cristiano o, no, o todo el mundo dice hoy en día que soy cristiano, pero realmente no estamos, no están no están haciendo lo que dice la palabra. Por los frutos seremos conocidos. O vemos árboles secos, no vemos frutos. ¿Qué está pasando, iglesia? Dios ha visto tus lágrimas y las está secando en este momento. Padre celestial, Padre de la gloria. Te amamos, te glorificamos. Vive en victoria. Vamos, levántate y nunca, pero nunca olvides que no estás sola, sola. Ahí está el Señor contigo. Siempre, siempre. Yo antes no entendía. A veces esos silencios del Señor no los entendía, pero hoy en día los entiendo. Hoy entiendo muchas cosas en el nombre poderoso de su nombre. ¿Me falta? Claro que sí. Nos falta a todos. El que amiga que no le falta. Pero tú, si tú sientes que donde estás yendo no estás progresando, sino que estás decayendo, corre por tu vida, corre por tu alma. Mira que el Salmo 31, 9 nos dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia sean consumidas de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. A veces nos sentimos angustiados, yo sé, somos seres humanos, a veces nos sentimos tristes, pero esos momentos debemos entregárselos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor te dice algo para ir terminando. Te amo sin condición. Él no pone condiciones. A mí Satanás sí. Ah, tú haces esto, pero uh -uh, tú necesitas, necesitas esto por mí. El Señor dice, no, mira, yo di a mi hijo pagó un precio. Pagó, eh, pagó por tus pecados. No, no lo único que tienes que hacer es o ser juicioso o estar, eh, sí, ser juicioso. A ah, lo colombiano lo, lo, lo es, sí, ser juicioso. Compórtate bien. Pórtate bien y ya. Ora por el prójimo. No robes. Y cuando mires a un varón, una mujer, la mires con... Con decencia, no con morbosidad, o la mujer, o, o viceversa. Y con un, un hombre, con una mujer y una mujer con, con, con un varón. Y enseñar los fundamentos de Cristo Jesús a, nuestros, a nuestras generaciones. ¿Es difícil? Yo creo, no, yo digo, no no, no, no es difícil. Pero es una humanidad que Dios está secando las lágrimas, pero vivimos de emociones pero mañana se nos olvidó lo que nos dijo hoy el señor y, y ya ah, ah no señor se es que no me acordé lo que tú me dijiste, pero el señor su misericordia y su gracia Él dice listo yo sé yo sabía lo que me vas a decir pero yo sé como lo que eres lo que me, lo que me vas a decir te te sigo perdonando porque ya pagué el precio por ti Si sí, ves ese amor tan condicional del Padre, ese amor tan hermoso del Padre, que a pesar como nos juzguen, nos critiquen, y una vez más, y lo vuelvo a repetir, como decía Pablo, la, las piedras que nos tiren, las críticas, el juzgamiento, todo va a valer la pena. Porque cuando estemos con el Padre, con el Hijo de Dios ahí, yo sé que vamos a recordar algo y nos vamos a encontrar. y ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre que Dios ha visto tus lágrimas? Tú decías, sí, valió la pena. Y valió, valió la pena orar por mi vecino. Valió, valió la pena por, por, uh, orar por ese pastor que de pronto estaba desviando otras ovejas. Porque Dios tocó su corazón, Dios tocó su vida no únicamente por orar por los buenos, sino también por los malos. Y que Dios sea teniendo misericordia. Y aquellas personas ya es decisión de cada uno. Y ya. No es fa no, no, no es difícil, pero nos cuesta como seres humanos. Desafortunadamente pues los seres humanos queremos todo en manejar de plata. Queremos todo fácil. Pero no queremos pagar, pagar, sentir, aunque sea un poquito, no vamos a sentir el 100%, sino el 0,0000009% el de lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, no, yo pago el precio, pero sienten un poquito de lo que yo pasé, un poquitico. Ese día vamos a entender, vamos a entender otra cosa, en el nombre poderoso de Jesús. Un día, mi Dios, esta canción me prometimos servirte hasta el final. Y, una, y sí, de verdad, un día, un día traje esa canción porque un día prometimos servirle hasta el final. Un día prometimos decirle, Señor, y lloramos. Y dijimos, Señor, no importa lo que pase, vamos a estar contigo pero desafortunadamente estamos viendo muchas personas que están dejando al Señor. Oremos por ellas y démosle la gloria y la honra al Señor. Y ya para terminar, Lucas 6.21 nos dice, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, bienaventurados, los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Recuerdas lo que te dije hace unos segundos al Espíritu Santo? Te había dicho, y la palabra lo dice en Lucas 6, 21. Ahorita lloraremos. Pero en, la vía, en, en esa cena, esa vida eterna, estaremos contentos, re, reiremos. Y nos gozaremos de que hemos llegado a casa. Y ya, ahora sí, para terminar, no te desesperes. Solo cree y pon tu confianza en Él en el eterno y maravilloso Dios y verás su pronta ayuda salvación y victoria sobre todo lo que está pasando y verás la gloria de Dios ten paciencia el tiempo de Dios es perfecto te lo dice el Señor que Dios te bendiga mi hermano, mi hermana y te guarde recuerda que Dios es real Solo sé que te puedo eh, sentir y yo lo siento a veces el Señor. Yo le digo, Señor, abrázame. Quiero sentir más tu presencia y la siento. creer en ese Dios vivo y de poder, que va a ser algo sobrenatural. Estamos terminando un año, pero para el, dos, el, el 2022 vienen cosas maravillosas. Vienen cosas fuertes. Estamos en tiempos posteros, pero si estás con Cristo Jesús, todo va a ser más llevadero. Dios tiene un, una mejor vida para ti. Recuerda eso. Recuerda que el Señor te ama. Te invito a que cierres tus ojos. Cerremos los ojos. Lloremos. Padre celestial, Padre de la gloria. Te demos gracias, gloria, honra y poder, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque cada día tú limpias nuestras lágrimas, Señor. Tú ves nuestras lágrimas de sufrimiento, Señor. De felicidad, de agradecimiento, Señor. De quebrantamiento, Señor, cuando estamos orando contigo, Padre Celestial. Al escuchar, Padre Amado, que tú nos hablas cuando leemos tu palabra, Señor. Nos llena nuestro corazón, nos llena nuestras vidas, Señor. No importa lo que nos digan el vecino, el familiar, Señor. Lo que nos importa es lo que nos digas tú, amado Señor. Hay mucha soberbia, Señor, en tu pueblo. Y como decíamos en esa frase mucha gente de oro que se cree basura y mucha basura que hace que se creen de oro Señor de pronto son palabras duras no estoy juzgando a nadie pero es una verdad que, que vemos hoy en día somos esos lingotes de oro esas esmeraldas, esas rosas, esas flores maravillosas que tú nos ves como eres ese Padre perfecto y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén y Amén. Yo sé que esta palabra ha quedado en buena tierra, Señor. Y como siempre, tú eres el productor, el director de todo este ministerio, Señor. Siempre dándote la gloria. Dale siempre la gloria y la honra al Señor. Que esas lágrimas van a valer la pena. Te invito que... Eh, Que hables con el Señor más. Que hables con el Señor, que te llenes más de su presencia. Y vas a ver que lo que yo sentía hace mucho tiempo, ya no lo siento. Esos vacíos. Que no vas a sentir su presencia. Y creo lo que el Señor nos habló en el día, en la mañana de hoy, en la tarde o en la noche, en el momento que tú nos estás viendo. Y dale gracias, porque el Señor es bueno. Eh, saludos a todas aquellas personas que nos escuchan en Latinoamérica. Europa, Estados Unidos, Asia. Y recuerda, estamos en la gloria para hablar de Dios. Nos veremos en otra misión, aquí, en Hablando con Jesús. Bendiciones.